Saludos al mundo y a todas las autoridades competentes, al presidente Danilo Medina Sánchez, al director de prisiones y al procurador general de la República. Por medio de esta le informamos que vivamos en precarias condiciones. 29 potentes internos ya muertos los que llevan el centro CCG de Vitevalle en San Francisco de Macorís. Dijo este líder Nelson Mandela, que lo primero de todo es la salud no importa la raza ni el color de tu piel ni en el lugar que te encuentres guardando prisión En el CCRB de Vitevalle hay un lugar llamado la sala de espera, que ahí es donde te trancan por largas y varias horas cuando un interno está en precarias condiciones de salud ¿Usted cree que es posible que después de una pela Queda bien maltratados los internos por los agentes. Responsabilizamos al director del centro, Félix Pichardo Cruz. Que desde su llegada al centro César de Valle, el 4 de abril, los internos lo más que han recibido es maltrato físico y verbal. Hagamos responsable al gobernador de la provincia de Duarte que lo que pase en CCD del Valle, lo intento, que sepa el pueblo y el mundo que estamos tapándonos nuestros rostros para poder empezarle a la sociedad lo que está pasando aquí dentro. Y queremos que la licenciada o negro siga apoyando el movimiento de los jóvenes con los para acabar con el maltrato también a la procuradora Fiscal, que estuvieron dándose visitas por aquí. Cuando ella viene aquí, le hacen una pantalla, la entran ella por un lado a la plancha y por el otro lado sacan 15 y 30 internos para que ella no lo vea que están ahí. Y los internos callados no pueden hablar, no pueden expresarse por el temor al maltrato.